siete veces eh, estuve viendo acá también y entre enero y abril de este año por ejemplo aquí en la zona se registraron 72 delitos de tráfico de extranjeros claro, dirán 72 delitos pero esos 72 delitos de tráfico de extranjeros significaron casi 1800 extranjeros que pasaron a través de pasos fronterizos y adivinen cuánto pagan porque hay negocio entonces, ¿cuánto pagan? El, el dinero que cobran es va desde los mil hasta los 650 mil pesos chilenos por persona. Usted hará los cálculos. O sea, hay un negocio detrás y, y, la, y la cosa es que ¿quién está haciendo vista gorda con esto? Porque además, estas cifras se dan justo en un periodo en que estábamos con un estado de excepción, eh, por, justamente por el, de la crisis migratoria. Entonces, ahora, claro... Eh, también es un tema a discutir de que es necesario el estado de excepción frente a esta crisis migratoria y, y si no queremos un estado de excepción, ¿por qué se está haciendo la vista gorda frente a este negocio que es evidente? ¿Qué pasa con nuestras autoridades? Nosotros vivimos ahora hace poquito el 2021, el 2021, en octubre vivimos las pasadas elecciones, ¿no es cierto? Eh, al parecer nuestras autoridades electas, eh, tenemos tres senadores de la región, tenían la solución para acabar con la migración. ¿Y qué pasa? Estamos a julio del 2022 y yo no he escuchado a ningún senador de nuestra región eh, con alguna propuesta clara o, o, o confrontando a la ministra, al ministerio de, de relaciones exteriores, un poco para frenar, porque que sería importante también que eh, los países del norte, Chile, ¿no es cierto? Bolivia, Perú, porque el inmigrante viene recorriendo un gran camino, entonces. Tiene que ser un trabajo mancomunado. O sea, Chile solito no puede levantarse frente a esta ola de, de personas que quieren ingresar. O sea, tiene que eh, conjugar todo un trabajo con los otros países que colindan con Chile. Y yo hasta el momento, julio 2022, no he visto a las tres personas electas, no he visto ningún ningún programa que, que, que asegure eso. Y acá estamos. Bueno, ninguna propuesta. Lo que pasa es que tampoco veo yo que por parte del gobierno... Se, además, se, se está impulsando además. política, por lo menos para controlar porque yo creo que no hay que acabar con la migración no, sino o sea que, que hay que controlar eh, la migración ilegal, porque es ahí donde donde existe el foco, justamente donde se filtran eh, bandas delictuales, sin ir más lejos en, en este mismo caso que, que le hablaba de los 72 delitos se dan en torno a Arica y Quique y, en es, y, y, y por qué salió este dato por qué salió esta investigación porque se descubrió que que los que estaban liderando esto eran parte del cartel del tren de Aragua. Entonces, algo está pasando. Entonces, desde el extranjero se están moviendo los hilos eh, y, y no es que ellos pasen por los pasos habilitados. Entonces, muchas veces la crítica que se hace a quienes eh, estamos en pro de regular la migración es que poco menos que nosotros no queremos a los inmigrantes, que es todo lo contrario. Nosotros queremos a los inmigrantes que vengan eh, a aportar al país, que, que vivamos en conjunto. Yo tengo grandes amigos que, que también son son extranjeros, pero pero justamente estas personas eh, que mueven los hilos desde el extranjero, porque eh, empiezan vienen y, y qué pasa, ¿quién los controla, quién lleva el registro, cometen un delito a, acá y qué, qué, qué pasa, los pescan, algunos lo expulsan, a otros no, pero no hay registro de ellos y eso se tiene que hacer con una migración regulada. Sí, eh, eh, también es un negocio que viene desde el extranjero, porque por ejemplo eh, a los extranjeros también les dice que, que como que, eh, bueno, a ellos les pintan una, un escenario como que nosotros somos lo máximo acá, como no, que acá van a estar súper. Pero, tú, mencionando lo que dices tú, sí. Jesse, tenemos dos gobiernos, ¿no es cierto? El anterior y el actual, que politizaron el asunto de la migración, invitando, invitando a que sí. vengan a Chile, o sea que estamos hablando. Sí. O sea, no, ¿no? Y aparte que también se convirtió en un negocio, porque ya hay como tipos de agencias, por ejemplo, por lo que yo he sabido por Venezuela, hay como tipos de agencias en que les ofrecen eh, eh, cierta cantidad de plata por dejarlos en el límite para poder cruzar e ingresar a Chile. Los coyotes. Claro. Entonces les empiezan a ofre les ofrecen plata, ellos eh, se vienen con toda la ilusión de poder estar mejor de lo que están en su país, porque todos sabemos lo que pasa en Venezuela. Eh, pero después cuando llegan acá se encuentran con la sorpresa que tienen que cruzar eh, caminando, que muchas veces no los dejan entrar y que ha, ha fallecido gente también en el camino porque como ellos están en, en, en otro clima, que no es el mismo que están en su país entonces acá en pleno desierto caminar tantos kilómetros claro. donde no hay nada, que donde en, en la noche son súper heladas eh, ha pasado de que, bueno, se, gente de tercera edad ha fallecido en el camino y es sí. igual es, es triste Así es. Sí, sí. La, la verdad es que eso, eso a mí me, me parece que hay, que el, por lo menos la clase política, las autoridades que debieran tomar medidas, es como que ninguno quisiera, <risa> que, quisiera mojarse, que ninguno quisiera quemar. Es una papita caliente que nadie quiere tomar. Porque oye, es impopular de ir en, en, en, tomar medidas contra los migrantes porque se, se ve discriminatorio. Pero oye, si nadie dice que discriminemos. Nadie dice que vamos en contra de, de alguna nacionalidad en específico, sino que lo que queremos es que vayamos en contra de delincuentes que, que se te, deben diferenciar por sobre la migración y en eso debieran caer chilenos, debieran caer eh, migrantes y todos los que caigan y por supuesto si es que hay algo ilegal, si ingresan por un paso ilegal, eh, oye anda a hacer el, el ingreso normal como lo hace cualquier ciudadano o como nosotros también los piden para ingresar a cualquier país no, no en el fondo no hay nada distinto eh, en eso o sea Así que, que la delincuencia se compata por el que es delincuente independiente de la nacionalidad y hasta na está ¿no? parece que, que recibamos a nuestras sí, sí. nuestra invitada ahí ahora sí, recién está adelantando pero aquí estamos queremos dar el, la bienvenida a Elizabeth Andrade Guaringa eh, de origen peruana y ya está Pobladora, dirigente, educadora y activista aquí de la región de Antofagasta. Ella tiene una, una trayectoria destacada en la defensa de los derechos humanos de personas migrantes y el acceso a la vivienda digna en su territorio. Bienvenida, señorita Elizabeth. Tenemos un problema técnico, parece. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Señora Elizabeth? ¿nos escucha? Hola. Elizabeth, ¿está por ahí? Señorita, señorita Elizabeth, ¿usted no, no escucha bien? Bueno, ahí mientras solucionamos el, el problema, les, les contamos un poco que, que ella, ella recibió un premio hace poco, eh, del instituto de derecho humano eh, a nivel nacional. Ella también es, como, como le comentamos, ella es una dirigente a, a, activista a nivel regional, quien lucha por la vivienda digna en su territorio. Ella es peruana, así que esperamos poder contar con su visión, eh, cómo ha sido su experiencia, digamos, de migrar a Chile, qué, qué visión tiene respecto a cómo se da el, la, la la vivencia de la, de la gente que emigra aquí en, en, en Chile. Así que es muy importante para nosotros. Sí, está fallando un poquito la, la, la, la señal a ella. Ah, ya estamos con problemas... Técnicos. Técnicos de señal. Pero, oye, y, y, corrígeme, ella es también la, la que estuvo en la polémica aquí con el alcalde, sí, ¿cierto? Sí, exactamente. Exactamente. El plan 9 papers. Claro, en el plan 9 papers, esas filtraciones que, que, que hubieron aquí a nivel regional. Así que también ahí vamos a aprovechar de, de, de que ella nos dé su apreciación respecto a esta, a esta polémica... Que, que es paralelo al tema, pero si nos puede dar el alcance respecto a eso, también sería interesante. Así que esperemos que, que pueda solucionar sus problemas técnicos para, para poder seguir. Pero el... Sí, porque igual es interesante también saber eh, la, la visión de ella, de, de, por ejemplo, cuánto tiempo lleva acá en Chile, cómo empezó con este movimiento de defender a, lo, a los inmigrantes, eh, y que por esa razón eh, supongo yo, yo que este se ganó el, el premio o la premiaron por eso eh, yo, yo he sabido que ella bien conocía eh, que lleva esta lucha hace bastante tiempo eh, entonces igual sería interesante escucharla a ella para que nos no vaya diciendo su visión y también nos cuente un poquito qué pasó con este eh, con esta polémica de los Plan papers Paper, de plan y, que, paper. Oye, y, y también recordemos que eh, en relación al tema de migración, si hay gente que nos esté viendo, que nos quiera escribir al WhatsApp, que nos escriba en, la, en las redes sociales, que nos escriba nuestra pregunta. Así, Así eh, le repetimos entonces el número de WhatsApp para que hagan llegar sus comentarios, sus opiniones. Eh, todas, eh, de todas maneras, si ustedes quieren proponernos algún tema de conversación, nosotros encantados de poder recibir los comentarios. Y les dejamos por acá. Ay, ¿Se escucha? Sí, soy... ¿Se Señorita Elizabeth no <risa> no nos escucha no al parecer sigue teniendo problemas de señal porque nosotros la escuchamos perfecto pero ella al parecer no no nos no escucha bien Así que, eh, ¿podría repetir el WhatsApp, eh, Tami? Ahora sí, el más cincuenta y seis nueve, veintiséis Podríamos hablar de lo que no queremos conversar el próximo capítulo, ¿no? ¿No también, ¿sí también, pero también decirle a la gente, ¿qué le preguntarían ustedes a la a la, a la, a la digamos, a la representante que vamos a tener hoy día de los derechos humanos aquí en la región y en relación a la migración? Que, que la gente que nos está viendo, ¿qué le, qué le preguntarían ustedes? ¿Qué le gustaría que que, que ella nos contara o que nos diera su punto de vista de respecto a la migración aquí en, en la región, en Chile y, y su perspectiva de los derechos humanos que les corresponden a, la, a los migrantes o como nuestros televidentes ¿no cierto? ¿aló? ¿no? señora Elizabeth? ¿Señora Elizabeth no escucha? no, no yo creo que que así, no, no, vamos a tener que <ríe> dejarla para... El próximo Para el próximo... El teléfono? Sí, porque pibre? nosotros la escuchamos, que no, pero parece que ella no la escucha. Que no avise, que no avise cuando, sí. cuando se... Pues se oye, yo creo que siempre, siempre es un orgullo poder tener una persona que recibe un premio, sí. tener un premio en, en la región, la persona que sea reconocida y siempre eh, es, es un orgullo poder contar con ella. Sobre todo cuando, encima, ella, ella tiene una lucha tan, tan constante y de tanto tiempo... Y que también tiene mucha humildad, tiene, tiene mucha relación con, con la humildad y, y, y con llevar a, a la gente a también una, a una vida digna, a, a que se respeten sus derechos. Creo que es bastante legítimo, es bastante válido y es tremendamente reconocible. Así que ojalá que se pueda conectar con nosotros. Sí, sí, bueno, el ahí yo el, en ese sentido también me gustaría tomar la. la ¿Por Ah, ya. ¿y la... en el micrófono también no, sí? Ya, ah ya perfecto, perfecto. Estamos acá. cosas ya, que pasan en vivo <risa> sí. nuestro director nos está dando otra solución para pero idea, la idea es que vamos a tratar de contactarla por teléfono para ya que no la tengamos en video o la vamos rellenar, a tener por audio rellenen por mientras sí mientras, mientras hago el llamado <risa> Eh, sí Mira a mí, a mí yo, yo la verdad yo, yo soy bien sincero en este sentido a mí me gusta levantar la voz de la gente y en general la crítica que se le hace hoy en día por, por un sector o por otro en general la gente común y corriente a los derechos humanos que efectivamente muchos defienden eh, ciertas cosas pero omiten otras cosas que podrían verse vulnerados entendamos que la vulneración de derechos humanos es el, la vulneración de derechos que hace el estado eh, hacia la hacia las personas sin embargo eh, Ah, existe una declaración universal de derechos humanos que, re, que reconoce digamos ciertos principios y derechos que se deben tener en cuenta pero pero la percepción de la gente común y corriente a veces es un poco distinta porque pasa, pasa por una cuestión del, del valor humano porque por lo menos la, hay una crítica que a veces se hace, oye eh, nosotros queremos que se valide el derecho humano desde el punto de vista de las víctimas más que de, del victimario y esa es una crítica, crítica real entonces ¿Aplica o no aplica? Y eso es un, es un tema de debate que yo siempre he visto. ¿Aló, señora Elizabeth? Sí, estoy con problemas con el internet. Ya, yeah. no, no se preocupe, acá vamos a, a, a hablar con usted y le vamos a hacer algunas preguntas. Señora Elizabeth. Vale, vale. Señor Elizabeth, gusto de conocerla. Bienvenida acá al Despertar del Norte. Y bueno, queríamos hacerle unas consultitas antes de ingresar al tema, ¿no es cierto?, que, que nos convoca el día de hoy. que Quisiéramos saber cuántos años lleva acá en, en nuestra región. Pero pero también antes ¿Pero de eh, eso, pero ante, ante, ante ese, ¿se, ¿se podría presentar, nos podría contar un poquito de usted eh, eh, cuánto tiempo lleva en Chile, a qué se dedica actualmente, es, es activista, solamente se dedica al activismo, a, a qué se dedica en general? ¿Le, ¿Le puede contar un poquito a la gente de usted para que la vayamos conociendo en un principio? Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y todas y todes. Mi nombre es Elizabeth Andrade, soy de nacionalidad peruana, eh, vine a Chile en el año 95 y desde de esa fecha eh, trabajando de profesión educadora de párvulos y luego, este, ¿cómo se llama?, eh, dirigente social aquí donde en Antofagasta, donde vivo, pues, ¿no? Entonces... ¿Qué es lo que hago? Organizar, autogestionar, promover lo que es el, el, los derechos dentro de nuestra organización y dentro de la colectividad a la cual yo pertenezco. Pues, ¿no? ¿Cuál, cuál no sé sería la, la colectividad que usted pertenece? ¿Cómo sería el nombre? La colectividad peruana La Flor de la Canela. Bueno, es, soy vocera del Movimiento de Pobladores Vivienda Digna. Eh, miembro de la Red Nacional de Migrantes y por Migrantes en Chile, y como se llama, este presidenta de la colectividad peruana Ah, perfecto. perfecto. Señora Elisa, un, un currículum que, que en realidad eh, enorgullece a cualquiera que lo pudiera presentar. Felicitarla, felicitarla nuevamente por su premio, ¿no es cierto? El Premio Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo se siente usted al recibirlo? Muy contenta, feliz, lo esperaba, no lo esperaba. Eh, no, pues nadie, nunca nadie espera este. Y humilde, este, este, mire. Este, tremenda envergadura, ¿no? Cuando me postularon, eh, este, yo dije, bueno, ya, si ustedes creen que tengo el perfil para, para hacerlo, háganlo, porque me postuló la Corporación Sur. Y además, porque es un premio que también hay mucha gente que lucha, ¿no? Mucha gente que también merece ser reconocida a nivel nacional. Entonces yo dije, bueno, le van a dar la prioridad a los chilenos Porque, porque como por lo obvio, ¿no? Pero cuando me llama el, el, el director nacional del INDH Y me dice que yo soy una persona que he sido ganadora Me quedé así como, ¿qué haces? <risa> y bueno, tratando de tomarlo con tranquilidad porque este premio no es solo mío, pues, ¿no? Es de todas mis vecinas con las cuales hemos, nosotros, trabajado durante todo este tiempo, ¿no? En la lucha de la vivienda, en la lucha de la migración, en el integrarnos como mujeres reconstruidas, ¿no? Desde nuestra vida misma, eh, lograr un espacio en el, en el ser sujeto de derecho, en luchar por la vivienda digna, la, la ciudad, derecho a la ciudad, que, que es lo que nosotros, este más nos embarcamos. ¿no? Y feliz, pues, obviamente, ¿no? Por semejante reconocimiento, ¿no? ¿Y, y en, qué, en qué consiste el, un poco el, el premio o el reconocimiento que, que le entregaron? Bueno, todavía no lo sé muy bien, porque como eso lo hemos hecho con un equipo, entre nosotros, entre todos nosotros, eh, sé que hay una recompensa económica para la organización, una recompensa económica para mí como dirigente y un reconocimiento nacional, pues no. Ah, ya, ya, ya. Para, para este proceso, por ejemplo, ¿se postula eh, o, o el, el Instituto de Derechos Humanos, digamos, la, la contacta usted, toma la iniciativa para levantarla como candidata para este reconocimiento? Este, este concurso sale cada dos años en el INDH. Recién hay, recién hay seis ganadores, yo estoy en la sexta. Ah, ya, pero... quedado, pues, sale, sale este, esta convocatoria, pero el dirigente no postula a él, las organizaciones con las que trabaja la no postulan. Ah, Ahí bien. él postuló la Corporación Sur, del Instituto de vivienda, o sea, todo lo que tiene que ver con la Coalición Internacional de la vivienda, con la cual nosotros trabajamos. Entonces, te piden una trayectoria, pues, ¿no? De trabajo destacado, de eh, un trabajo que, que de verdad tiene este remembranza, ¿no? Entonces, esa trayectoria hay, se tiene que mostrar con hechos, eh, relatos, videos, eh, libros, porque nosotros también hemos sido parte de capítulos de, de, de, de libros que hemos trabajado, la participación, en el cambio de políticas públicas, ¿no? Entonces, todas esas cosas pues, se ajustan, y la corporación la pues ¿no? Entonces, el jurado es del mismo Instituto Nacional y, y cómo se llama? Eh, entonces, el, el relato lo hace la la, la el que diga la, el, la evaluación la hace el Instituto Nacional y ahí, este ellos mismos se declaran quién sí y quién no pues no y así ha sido Ay. señora Elizabeth y cómo comenzó con su lucha acá en Chile o, o usted ya llegó siendo dirigente ya en Perú o comenzó con, con toda su trayectoria acá en Chile bueno sí pues yo toda, siempre he trabajado como dirigente social en mi país, en comedores populares en vaso de leche una vida de una vida de bastante Entrega, pues, ¿no? Entonces, después... Después, ¿cómo se llama? este Vine para acá y es lo mismo, pues, ¿no? Ella es mi hermana chica. Entonces, ellos no... Después que, que, que vine para acá, eh, en el otro campamento fue como la como se dice, la preponderancia del, del trabajo, ¿no?, que se ha usado más, más en lo que es el tema de migración y de vivienda, ¿no? Señor Elizabeth, tocando el punto que usted acaba de mencionar, ¿cómo, ¿cómo ve actualmente, no es cierto, estamos en el 2022, cómo ve la situación la situación actual de, de nuestra región con respecto a la, a, los, a, la, a la migración? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo palpa? ¿Hay efectivamente un aumento... ¿Qué nos puede contar? Bueno, es una situación bastante compleja, hay que decirlo. Porque después de la pandemia vino la, la crisis migratoria o el fenómeno migratorio. Aunque yo siempre reclamo que de fenómeno no somos porque no venimos de Marte. Pero <risa> ha sido difícil, sobre todo porque la ley de migración no, no representa al derecho a migrantes, pues, ¿no? Entonces. Eh, han habido muchas vulneraciones de derechos, han, han habido muchos deberes e indeberes ¿no? que no se han podido este, realizar o cumplir en cierta forma ¿no? entonces todo eso nos ha llevado a, a, a, a autodefendernos, a autogestionarnos, a autoayudarnos y poder sacar adelante todo lo que lo que ha ido pasando, ¿no? entonces Mucha invisibilidad del Estado también Y... ante es? eso, la presencia Dirigencial, pues, ¿no? Que ha fortalecido Contenido, ayudado Yo, por ejemplo, tuve La oportunidad de apoyar a más de 750 este, Inmigrantes venezolanos, por ejemplo ¿No? Que venían en condición Irregular, que habían sido abusados Por alguna... Por, por, en los caminos, de país en país Entonces, se trataba de un tema De deshumanidad, ¿no? Que que no se ha podido entender. Entonces, cuando el Estado habla de una migración ordenada y segura, también tendría que contemplar que, que tendría que ser una migración que, que desea integrarse, que desea incorporarse en un país donde nunca, o sea, muy pocas veces ha recibido apoyo, ¿no? Entonces ha sido eso. Señora Elizabeth, ¿lo suyo es autogestión o efectivamente hay, hay fundaciones por detrás, bueno, ayuda gubernamental? Que, que realizamos, porque, o sea, yo, yo quiero hablar bien y claro esto, no es lo mío, es el trabajo que hacemos con mis vecinas, con mi organización en general, ¿ya? Sí, es este, a través de ayuda, a través de nuestras redes sociales, a través de bingos a través de venta de comida, en fin, oh, es muchas cosas que hemos ido haciendo para poder, este, para poder hacer, este, hacerlo, hacer la, la ayuda necesaria, ¿no? El, se, se, según entiendo, señorita Elizabeth, eh, usted hoy día, eh, junto con su agrupación o, o el equipo que ustedes trabajan, digamos, Ustedes viven en un campamento actualmente. Ustedes están luchando, digamos, por la, por la vivienda, por tener una, por el acceso a la vivienda digna, ¿cierto? Claro, claro. El, La corporación a la cual yo participo de Macro Campamento eh, es, una, corpora, es un, una corporación que lucha por políticas públicas para, para cómo se llama este, poder hablar sobre el, el proceso de erradicación con urbanización, ¿no? un promedio de más de 2.000 familias que están en, en la pelea de, de la erradicación. Y todo eso en, ¿cómo se llama?, este, en, ¿cómo podría decirlo?, en un proceso de conversatoria, mediaciones, un estado inexistente también, ¿qué decir? Pero que ahí están ahí las vecinas soñando por construir el derecho a la ciudad, a la primera ciudad latinoamericana aquí en Chile, pues ¿no? Claro. Señorita Elizabeth, mire, una de, la, de las críticas o el debate que siempre está es que si se debe eh, regular o no la, la migración. Hoy día, lo que usted decía, que no somos un fenómeno migratorio, sino, sino más bien un problema de, de exceso de migración que está llegando de golpe aquí, al, por lo menos en la zona norte. Eh, ¿Usted cree que se debe regular la, la, la, la, la migración ¿Y, y de qué forma? Bueno, Siempre hablo de una cosa, ¿no? Migrar es un derecho humano y no se le puede negar a nadie el derecho a migrar. Pero también eh, nosotros, por ejemplo, en el camino hemos ido recibiendo alta gente y mucha gente siempre era como que, no, estamos aquí de forma momentánea, de paso, eh, nos vamos a pasar. O sea, el tema de, de, de, de, de cada uno de ellos era el, el proceso de... De ¿Cómo se llama? De acogida más que toda, ¿no? De acogida temporal, como se podría decir. Pero, por ejemplo, algunas alguna de las personas eh, que se quedaban, eh, se auto y eran expulsadas. Bueno, a alguno, a algunas familias extranjeras, por ejemplo, que han sido expulsados por el papá, la mamá, y los hijos ser pues, no se han quedado aquí en Sename. Entonces, ¿cómo se justifica eso, por ejemplo? Son cosas, son muchas cosas. El tema de inmigración es muy delicado, es muy complejo, pero lo único que a nosotros nos toca como, como mujeres este, solidarias, organizadas, es darles de comer, darles un abrigo, darles contención. Y bueno, y eso es lo que ha, o sea, eso se ha demostrado durante todo el proceso de, de la población y que nos ha permitido ser reconocidas bueno ¿Usted se ha sentido discriminada como, como persona migrante acá en Chile? Eh, yo no se podría decir que sí o que no. No se podría decir que sí o que no, porque en, en muchas oportunidades todo el ser, todos los seres humanos son discriminalizados, ¿no? Pero lo que sí te... ¿Cómo se llama? Lo que sí te, ¿Cómo se podría decir? es que Chile, con todo el cariño que yo le tengo, es un país racista, ¿no? Y ahora más, pues, hoy como Premio Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Le felicito, señora Elizabeth, su, su garra, su, sus ganas de, de poder compartir, además, la experiencia que tiene usted, las herramientas que quizás ha, ha logrado obtener a lo largo de su, de su paso acá en, en la región y en Chile. La felicito por su solidaridad. Y Pero cambiando un poquito de tema queríamos hablar acerca de los de lo famosos Plan 9 Papers. También se vio ahí usted expuesta, ¿no es cierto?, en estos famosos WhatsApp. Ah, sí, pues, ¿sí? lo que pasa es que cuando una persona, lamentablemente, bueno, yo, yo soy la cara visible de mi organización, ¿eh?, es tengo que decirlo, entonces siempre vamos a estar expuestos a esas cosas, pues, ¿no? Pero como yo le digo a mi familia, le digo a mi, a mis compañeras, a mi familia de lucha también, le digo eh, no, que yo no tengo miedo, ¿no? Yo no tengo miedo a ninguna de esas cosas, todo lo contrario. Eh, yo siempre utilizo la frase de, de ¿cómo se llama? este El Quijote de la Mancha, cuando los perros ladran es porque estamos avanzando, Sancho, así que uno sigue avanzando, uno sigue luchando. Y él nos sigue sacando adelante el sueño de, de todos y cada una de nosotras. ¿verdad? Claro, porque para contextualizar, señora Elizabeth, disculpe, usted le, le, le, le había mandado un par de, de sicarios, ¿no es cierto? Ese era el, el, el punto ahí en, en los WhatsApp del. Ahora no, no estoy escuchando lo que me está diciendo. Habla un poquito más. No, señora Elizabeth, para contextualizar, ¿no es cierto? Lo que nos está comentando, lo que salía ahí en, en, en los WhatsApp es que la, le estaban enviando un par de sicarios ahí para, para hacerla desaparecer del mapa, ¿no es cierto? Sí, pues me, me hablan de decirme que soy la vieja del terror, entonces, <risa> <risa> como soy la vieja del terror me quisieron matar, entonces yo dije, bueno, ya Mire, pues. de repente, porque soy la que, ¿cómo se llama? Este, hablo con claridad, desprende y en la cara, con miedo, entonces por eso quizás es que soy una vieja del terror y... Y lo asusto al alcalde, y eso que ni siquiera lo conozco, es lo más Ay, ¿Nunca lo he recibido en el tercer piso de la muna? Nunca ha querido conversar con nosotros, <risa> nunca ha querido tener una conversación. más Sin embargo, sí ha sabido utilizar nuestra imagen este, diciendo que trabaja con la migración, poniendo mi foto por ejemplo, pero nunca se ha tomado la molestia de, de querer venir aquí al matráticamente a conversar con nosotros, ¿no? Entonces no... No sé por qué le salió esa, ese temor de que pensaba de que yo le iba a asustar, no sé, o qué terror le, le brindaré para haberme querido, o sea, para poder querer planificar ni más planificar saber ¿no? Pero los que estamos con, con, con la vida, con los que trabajamos con humanidad, estamos eh, cuidados entre nosotros mismos, ¿no? Tenemos un Dios que nos protege y que nos apoya y, y nos hace cada vez más fuerte Así que yo a ese señor lo debatido por todos lados, no representa a la ciudad de Antofagasta, es un misógeno, homofóbico, no tachofóbico, todo lo que le dicen las ahí, que no, que no representa a la ciudad de Antofagasta y menos a las mujeres organizadas, ¿no? porque ah, todo, lo, todo lo que él ha hecho todos los ataques que ha hecho ha sido a dirigentes activistas, pues, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero nosotros iremos a verla, nos gustaría coordinar con usted una visita ahí para saber las problemáticas, ¿no es cierto? Poder sí empaparnos. Ahí nos encontramos, los invito a pasear, a conocer el macrocampamento, a conocer a mis compañeras, porque yo siempre lo digo: este premio no solo es mío, también es de mis compañeras que en conjunto hemos luchado y solamente está en la cara visible, ¿no? Este premio nacional es del macrocampamento. Señorita Elizabeth, le quería agradecer eh, que haya aceptado nuestra invitación. Se agradece mucho que, que se haya dado el tiempo de poder estar con nosotros y entregar su opinión, digamos, y, y la experiencia que tienen ustedes como mirante y todo el, el equipo que trabaja con usted. Así que la, la quisiéramos despedir, pero antes, no sé si quisiera decir unas últimas palabras. Sí, bueno, agradecer a, a, yo, a, a todos los que me están entrevistando es agradecer a todas las personas, a todas las organizaciones que creyeron en mí, que respaldaron mi candidatura, eh, a todos mis amigos cercanos, a mi familia, eh, estoy muy feliz con ellos, así que eso, agradecer a todos ellos y, y nada, o sea, procesando lo que está pasando para, para después, más adelante, seguir restando más entrevistas y todo, porque igual... Hasta el momento igual me emociona ¿no? lo que ha pasado y también este, dedicarle este premio a, a tremendas dirigentes luchadoras que ya no están con nosotros, ¿no? como Dora Milena, por ejemplo. Dora Milena, mi, mi compañera Rosana que también fueron víctimas de la violencia de género, pero que ahora ya no están con nosotros, ¿no? nuestra querida Jimena Cortés, por ejemplo. Eso, muchas gracias y buenas noches. Ya nos estaremos viendo en persona. Pues. Muchísimas gracias, Muchas señorita gracias, Lisa. Que, que tenga muy buena tarde. Ya. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Chao. ¿Qué les pareció, muchacho? Qué interesante la visión que tiene eh, la señora Elizabeth, que está acá del año 95, ¿no es cierto?, en Antofagasta, luchando por la vivienda digna. Y la solidaridad ¿eh? que tiene también con la, sí, también. Con la gente, con, lo, con la gente de otras nacionalidades. Y, y yo creo que también... Pueden haber por ahí también a otras chilenas también ahí trabajando con ella y eso es súper es, es eh, valorable eh, que estén eh, trabajando y estén luchando porque todos tenemos derecho a tener una vivienda digna. Ahora con todo lo, lo difícil que se hace de tener una, una vivienda, más ahora con, el, con la inflación el la que la OEF, está, con el valor de el la UF, con, con todo lo que está subiendo, <risa> el costo de la vida, como, como dice la canción. Eh, eh, que, y ellas están tratando también de, de luchar porque también es, es un derecho tener su, su casita y estar eh, viviendo dignamente sí bueno a lo mejor justamente es por eso que ella dice no que todos luchamos por la vivienda propia que es el sueño de todos y, y a lo mejor tanto como chilenos y como todos los que integramos el territorio a lo mejor no es necesario cambiar el paradigma como dijo el presidente el otro día de cambiar el paradigma de vivienda propia por el, por, otro, digamos, por, por el hecho de, de tener una tenencia de, de la vivienda. Ella tiene el sueño, como todos los chilenos tenemos el sueño, y tenemos el derecho de poder aspirar a una vivienda propia. Eh, no veo a Omar, no sé si Omar... Parece que sí, se, se cayó. Se dice, cayó, nos perdimos se, también eh, Omar. Así perdimos a Omar. pero Uy, de caídas. Oye, ¿y, y el, la próxima semana tenemos, ¿Tenemos un tema? un gran tema la próxima semana, ¿no es cierto? Vamos a estar hablando de la, sí, de la constitución. Sí, nos vamos a ir empezando a meter en ese tema también <ríe> Claro, porque esa es la idea como programa, ¿no es cierto? Que poner diferentes temas en, en, en la palestra para que podamos empoderarnos Porque la idea es que nos informemos, eh, armemos nuestra opinión, ¿no es cierto? Libre de sesgo, sin irnos a los extremos Y podamos nosotros tener una opinión fundada en hechos Que es lo que queremos hacer como el despertar del norte, chiquillo Así que la próxima semanita el tema se viene interesantísimo Sí, sí, la otra semana entonces vamos, ya vamos a empezar el debate que yo creo que muchos esperan, que, que están por todos lados pero aquí a nivel regional no he visto mucho debate eh, en relación a lo que se viene en el 4 de septiembre respecto al apruebo, rechazo, la, la propuesta de nueva constitución y espero que se dé justamente en ese tono del debate que, que tengamos las dos miradas, ojalá podamos tener invitados que vayan por el apruebo, invitados que vayan por el rechazo y, ...y lo que salga a relucir para la gente que nos ve... ...finalmente sea el argumento... Eh, ...más que... ...la imposición... ...que el eslogan, la imposición lo o cosas así... ...porque acá el argumento... Eh, ...y el dato es el que debe matar al relato... ...así que por lo menos eso es lo que creo yo... ...y para eso estamos nosotros aquí a debatir, ¿cierto? Claro, y aparte que ya se liberó el, el texto ya completo... ...así que hay que empezar ahí a interiorizarse... ...a leerlo... ...eh... ...ir viendo... Eh, eh, estudiando o, o ver porque hay de repente conceptos que son muy técnicos que a veces no se entienden y a veces o se malinterpretan entonces hay que ir analizando también y eso es lo que queremos hacer también con los eh, invitados que podamos tener la próxima semana Exactamente, también se va a tocar ahí el tema de la migración, así que ahí seguramente vamos a estar retomando el tema como lo plantea esta nueva propuesta eh, hoy día nos comentaba nuestra invitada que, que por lo menos respecto a la ley de migración en Chile, deja eh, varios vacíos, desde su punto de vista eh, se estaba tramitando una nueva ley de, de, de, de migraciones eh, lo que pasa es que acá hay varias aristas y como en todas las cosas yo creo que las autoridades o los que presentan estos proyectos que en el fondo van a definir el destino de nuestras vidas deben pensar eh, en el conjunto y no solamente en un, en un sector, o sea cuando armamos una ley de migraciones yo creo que tenemos que pensar en el migrante y en el chileno como tal o la persona que está nacionalizada como tal y no solamente en uno que se incline la balanza por sobre otro porque justamente la idea de, de quienes definen las reglas aquí en el país están tienen que crear las reglas para que alcance para todos de manera justa no con inclinada ni para uno ni para otro por lo menos eso es lo que, lo que yo creo Acá lo que hay que ver es el, el bien de, de, del país más que, que si es que somos de izquierda, somos de derecha o por, por un lado o por el otro sino que hay que ver algo que nos favorezca a todos a por igual como como ciudadanos Oye, pero el, <coughs> para ir cerrando el tema hoy día, hoy día hablamos de migración entrevistamos a la señorita Elizabeth que nos da su, su experiencia ella lleva 28 años en Chile actualmente todavía vive en campamento hay un déficit habitacional que no solamente se da para las personas que llegan a Chile sino que se da para para, los, el para, los, chileno, para el mismo sí. chileno que nace, que muchos esperan toda la vida o luchan toda la vida para poder conseguir una vivienda y, y seguimos y seguimos dando vuelta y se convierte en un, en un sueño que, que no podemos solucionar. así que, que se hace cada vez más inalcanzable. ¿no? Podríamos, podríamos estar hablando toda noche de los pros y los contras que sí. existe Al final le dejamos ahí a la gente, que ojalá nos comenten, nos manden su opinión y nuevamente dejarlos invitados para que nos escriban, anímense a escribir, a compartir, Se si viene el debate constituyente, si ustedes quieren dar su opinión y quieren promover alguna postura, manden un video, dándonos su argumento, su TikTok, no sé, como ustedes quieran, pero la idea es que conversemos eh, y debatamos el, en el tema, así que ya vamos cerrando, y así que nos, nos veremos la próxima semana, soy Talles y Tami, quieren despedir antes, Muchas gracias por el, por acompañarnos el día de hoy, los esperamos todos los miércoles, no se olviden, a las 5 de la tarde por AM Canal, por YouTube, busquen en nuestras redes sociales, El Despertar del Norte, Facebook, Instagram, el WhatsApp también para poder escucharla escuchar la, lo, lo que nos puedan eh, transmitir, porque la idea es que esta horita de programa ¿no es cierto? sea para todos, para todos, así que para que lo utilicemos. Nos vemos entonces la próxima semana con un nuevo e interesante tema. Y ojalá que nos, nos puedan escribir, nos vayan dando sus opiniones y, y se vayan contactando con nosotros a través de nuestras redes sociales. Que estén muy bien. Nos vemos, que estén bien. Chau, chau. chao. Chao.